Soy José Añorente y llevo como una trayectoria vital y personal de relación con proyectos que tienen que ver con el código abierto, las prácticas creativas y la relación que tiene eso con la cultura y la tecnología. La idea del DIY, del bricoler, de la persona que tiene la capacidad de construir y de alguna manera construir un entorno, construirlo social a partir de, de, de, de sus manos, es una idea que acompaña a la humanidad siempre. Yo creo que es, que es clave pensar que el fenómeno de lo maker es un fenómeno nuevo y de, no, no deja de ser una etiqueta que responde a unos ciertos intereses que tienen que ver con la profesionalización, con ciertas ideas de posible salvación de la economía tal como la entendemos, re ordenando los lugares de diseño, producción y distribución a lo largo del mundo. ¿no? Pero no es la idea más fuerte o no es la idea principal con la que surgen estos movimientos que tienen que ver con el diseño abierto y la cultura libre. La idea del proyecto comunitario, la idea de, de la capacitación y autonomía tecnológica, la idea de, de, de, de trabajar sobre cosas que están fuera del mercado, también, también están dentro de, todos esos, eh, de ese movimiento, eh, pero de alguna manera no responden a, por, posiblemente las necesidades que tienen ciertas instituciones o ciertas industrias o ciertas eh, eh, percepción de crisis económica y social que ve en lo maker otro tipo de cosas que le pueden ayudar como parche. Lo que se le pide a, un, a una persona que trabaja por la innovación social, que está involucrada en un proyecto que tiene que ver con cultura, eh, o sea, con diseño abierto, es vale, pero necesitamos que de esto hagamos economía. Luego tienes que hacerte profesional de eso. Eso en algunos casos puede darse y en otros no. Precisamente es un movimiento que, que es rico por la convivencia de esas muchísimas eh, gradaciones que van desde lo amateur a lo profesional. Y esa visión como muy hace profesional de esto, lo veo más como, como, un, como un resultado posterior debido a ciertas políticas y a cierta imagen de marca. Yo creo que es importante entender que la institución pública tiene que aprender a encontrar nuevos protocolos y maneras de relación. Es como un cambio de perspectiva que permita no tanto incluir, sino poder interactuar y también poder ser atravesada. La relación con lo comunitario, con la comunidad, implica desde lo público repensar cuáles son tus protocolos de funcionamiento, repensar cómo Establece una, una simbiosis y es un, un, como un cambio de modelo de relación que, que ni es una cosa ni es la otra, porque una institución pública no es la, la comunidad, ni la comunidad es lo público. Yo creo que las instituciones tienen un papel muy importante para trabajar con aspectos claves de lo que, que tiene que ver con el hardware libre, como son los estándares, como son los protocolos, como son ciertas normativas que desde lo público se pueden incentivar y se pueden adoptar para crear un ecosistema, porque al final desde la institución lo que sí que tiene que haber es un compromiso, ser garante de que eso pueda crecer o que eso pueda suceder. Sobre todo la misión de, debería ser eh, poder entender cuáles son los protocolos que permiten que esos fenómenos emerjan, entonces apostar por ellos y sobre todo, de alguna manera, adaptar los protocolos institucionales para que eso bueno, se fomente y se cree como ese caldo de cultivo.